pagamos en Luxo, ah, eso también es, otro es tip. importante si no tienen tarjeta de crédito pueden pagar en el Luxo. El día de hoy nos va a tocar volar con Interjet. Acabamos de llegar aquí en la puerta 4. Es la puerta 4, es la llegada para Interjet. Y como en Volaris ya nos había tocado, ahora hay como esta especie de kioscos donde te puedes registrar. Eh, le llaman aquí Express. Ahora te van a ver. Interjet Express. Esas son las señoritas que te apoyan. Ellos te apoyan a, a registrarte. Y es súper sencillo. Aquí... Lo único que tienen que hacer es poner su clave de reservación. Nosotros compramos el boleto, nos dieron esa clave de reservación y automáticamente salió y te imprimen ahí el, el, el boleto. Miren, ahí traen sus claves. Entonces lo ponen, salen los datos, te dicen que sí está bien. y En el caso de nosotros, traemos un equipaje que en otros vuelos sí hemos subido arriba, entonces no documentamos. Nada más te ponen esa indicación y este ya no tienes que documentar. Nos tocó en Volaris... Miren, ahí estamos haciendo proceso. Nos tocó que en Volaris, esta maleta, no nos las dejaron subir al vuelo. Tuvimos que documentarla. Entonces, por lo visto, en Interjet son más flexibles. Solo te piden que no pese más de 10 kilos. Eso es lo único. Entonces ya te dan tus boletitos, te entregan tu boleto y ya pasas. La verdad es que nos tardamos menos de 5 minutos en hacer el check-in. Muy bien, Interjet Express. Vamos bien, vamos bien, Interjet. A ver qué tal nos va. Y ahora vamos a buscar nuestra sala. Entonces vamos a ver. Ahí está la Maris. Está checando ya la hora que tenemos que estar en nuestra sala. Y vamos a entrevistar a Mari. A ver, Mari, enseñanos cómo te dan tus boletitos. En menos de cinco minutos hicimos esto. Este fue nuestro nuestro vuelo. Ese es. Hagamos el Luxo. Ah, ese es otro es importante. Tipo. Si no tienen tarjeta de crédito, pueden pagar en el OXO, en efectivo. Quisimos hacer toda la experiencia ahora con esto, porque otras veces los compramos directo. Pues la verdad es que fue muy fácil en el oxxo Y este lo, lo, desde que pides tu boleto en la página de internet, te mandan ese correo, y lo imprimes, vas al oxxo lo pagas y listo. Ese es el código que usamos allá y ya te dan estos boletitos. Pues, primero, estos llegas ahí a los módulos y se los das a la alguien en teoría y te ayudan saltar, te, ayudan y te ayudan estos tus tickets Si tuvieras que documentar equipaje ahí te lo preparan y al fondo dejas tu maleta Pero sí. el caso de nosotros no hubo problema para documentar ¿A estos se ponen este mira Mhm ¿Sí? sirve sí, de marca y listo pues vamos a ir ya a la sala de espera Adiós. Estamos en el avión y que creen, está súper chévere. Es un superjet SJJ SSJ. El La verdad es que nunca nos había tocado un avión de estos. ¿Sí? Maris, ¿qué puedes hablarnos del avión? Muy bien, muy amplios los asientos. Y no se ocupó, nosotros teníamos esto, el asiento de pasillo. El pasillo y, y el, el, medio. el medio. Y no se ocupó este. O sea, pues ya, la Buenas tardes. De a bordo se encuentra pasajero Grisel Ángel y Baltazar Moreno. ¿Sí Esta configuración dos asientos y tres de este lado. La verdad es que está muy bien. Muy bien los asientos, muy bien el espacio, es un avión pequeñito y bien, bien, todo bien. Ya me cambié de lugar, no se en el vuelo, me... la madre me traía sola y yo también ya me cambié acá, porque tengo ventanita. No trae pantallas, eso sí, pero es un vuelo de 1 hora 40 minutos, o sea que no es, no es crucial la pantalla. Gracias por su atención. Son 20 filas nada más. Es 5 asientos por fila. Filas. un botanita muy bien muy bien este Interjet estás rifando en Interjet ya le vas ganando Volaris Volaris te da totes y de mala gana y aparte Volaris no me deja grabar, se ponen bien intensos Interjet muy bien Volaris perdió un cliente muy bien el avioncito, muy bien Bien, todo bien, todo bien. Ya casi estamos por llegar. Ah, otro dato. Estamos volando. Acá salimos a las 3 de la tarde. La verdad es que el aeropuerto pues no, no es que estuviera vacío, pero no estaba tan lleno. La documentación pues ya vieron que fue rápida. Y el avión también, No está lleno. No está lleno, está bastante tranquilo y la tarifa que encontramos, la verdad es que estuvo muy bien. La tarifa fue de 2.300 pesos, una cosa así. Lo confirmamos en la descripción. En vuelo redondo. Y estamos viajando, vuelo redondo, saliendo el miércoles a las 3 de la tarde y vamos a regresar el lunes a las 10 de la mañana. Con esos horarios encontramos muy buenas tarifas. Y bien, me gustó que sí, el avión no viene atascado, viene bien. Seguimos transmitiendo, informando, documentando. Let's <laughs> go.